culturas regenerativas no son algo nuevas son um, en la historia humana durante casi la, la gran parte de la historia humana hemos vivido dentro de bioregiones o ecosistemas regionales y lo hemos hecho de manera en, el, en la cual estamos estuvimos guardando el ecosistema incluso um, apoyando que el ecosistema sea más abundante y solamente durante los últimos cinco a ocho mil años, um, desde que empezamos a crear um, una agricultura basada en el arado y um, varias cosas más, y después la um, revolución industrial, que hemos partido de, de este patrón básico, que es un patrón humano y un patrón de la vida. Porque en la evolución, si un ecosistema y todos sus participantes no tienen la capacidad de evolucionar y regenerar, no no va a sobrevivir. No es una in in innovación en plan tenemos que ahora crear culturas regenerativas. Es más, tenemos que rediseñar um, el impacto humano a escala global. Y lo paradójico es, para hacerlo, no se puede hacer esto a través de, de solucionar problemas abstractos como el cambio climático, como la pérdida de especies, que, que son reales, pero a la escala global es muy difícil manejarlas. Y, y a pesar si seguimos con este patrón de, de abstraer de un problema, buscar soluciones y después intentar uh, escalar estas soluciones en cualquier sitio del mundo o del país. Y lo importante es que soluciones o culturas regenerativas tienen que nacer desde el lugar. Tienen que nacer de manera co-creativa entre los diferentes sectores. Incluso creo que tenemos los sectores, pero, pero de, de, deberíamos dejar pensar tan rígidamente en estos tres sectores y siempre, siempre jugar el, el dar la culpa, si algo hay que culpar a alguien um, se, se, se dan la culpa el uno al otro, ¿eh? los negocios al gobierno, ciudad civil, y esto no de verdad nos no sirve. Entonces, el, el rol del gobierno, desde mi punto de vista, eh, debería ser crear eh, una estructura que eh, está basada en la subsidiariedad, este, este concepto político que la gente debería tener el poder de tomar decisiones a la escala eh, donde más afecta a las personas, a la escala de comunidades y bioregiones. Y cada nivel más alto organizativo, regional y, y, y nacional o gremios internacionales, de, deberían ser al auxilio de que esto fluye y que hay coordinación entre las diferentes bioregiones. Entonces, el, desde mi punto de vista, deberíamos crear muchísima más colaboración entre el gobierno, los negocios y la ciudad, eh, so, um, sociedad civil a través de varios foros que están enfocados en, en cómo vamos a cambiar nuestra manera de vivir en esta región, pero no desde el punto de vista de porque hay tantos problemas convergentes que ahora deberíamos crear un cambio transformatorio, es verdad, pero, transformador, es verdad, pero um, trabajar desde el potencial. Y esto solamente es posible si enfocamos lugares, lugares comunidades específicos, bioregiones específicos, porque ahí podemos empezar a reducir la complejidad que nos da tantos problemas que no podemos solucionar, y trabajar más del potencial de la bio, unicidad biocultural de este lugar, de la cultura, toda la, su historia, los, los pueblos indígenas que, que han habitado este sitio hace, hace muchísimos años, y también el cambio histórico, tiene que influenciar igual que la situación específica social y um, la diversidad de este ecosistema y su clima.